Ayer estuvo muy feo, güey. Ayer estuvo muy feo, estuvo muy intenso, ¿sabes? O sea, ayer fue el Gula. Ayer me enfrenté contra Silver. Pero este es el primer evento del Desafío 2. Tengo la esperanza de que haya una forma de revivir a Silver. Ey, buenas de noche. Buenas, buenas. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo andan todos? Hola, hola. Todo bien. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser este conseguir la suficiente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, echó a mí también. Ah, ok, no nos echó a todos. Nos funaron. Si ¿Sí, tenemos un nombre de equipo, nos podemos llamar Laura Pico. ¡Va! ¿La ¿Laura Pico? Te va a encantar. No, no la Laura Pico. Sí, Qué buen reventón. Tiri, tiri, tiri. La Laura Pico. Sí, a ver, no sé, por no favor, Laura ¿no? Pico. Para a tirar bola de tonto No mames. Pinches vatos. uh il Maestro bailarino. Che onda, che onda. Cucci, cucci, cucci. Sprint. Aquí no, aquí no. él tiene pedos, de... cabrón. <risa> y con el TPP. ¡Gracias! ¡Buenos días a todos! ¡Hola! ¡Hola! hola. ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Hey, es vainilla! Hey, ¡Hey, soy fresa! ¡Aquí estoy! ¡Ay, yo estoy gordo! Bueno. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Me escuchan todos? Venid para acá, sí. chavales. ¡Sí, no. oye, sí, oye. sí, sí! Los ocho que murieron en este primer gulag, solamente en este primer gulag, ¿ok? Van a poder ser revividos, sí. pero con cucharas. No con nosotros. Nosotros no nos vamos a revivir. Ustedes nos van a tener que revivir durante la semana, desde mañana al viernes. Si no los reviven sí. de aquí al viernes, se quedan muertos para siempre sí, eh, sí. Si ustedes deciden si sí lo quieren hacer así Vamos, todo eso, vamos por Z, vamos por a, a sí no? revivir. Si te vayas a morir, Gamster Esto solo se puede solucionar de una Exactamente. forma Exactamente Cada uno tenemos un alma, ok, Gamster El no día del evento va a ser Eon, así que síganlo a A la madre, ya está vestido y todo el cabrón, eh Eon! ¡Eon! ¡Eon! No, ¡Bestia! Póngale glowing a Eón para que lo veamos chido. ¡Póyenselo! A, ¡A la, a la, la, a la, la madre. madre! ¡Eh, soy bien inteligente! ¡Felicítenme! ¡Síganlo! ¡Mira, está bien chiquito! ¡Eh, la musiquita! ¡La musiquita! ¡Dejen de retrasarlo pendejo ¡Soy el desafío! A ver, a ver, a ver ¿qué pasó? ¿Qué pasó, weón. Tus instintos de guerrero, ¿qué te dicen? ¡Que se abran a la verga! ¡Ahora te como mierdas! ¡Canción a la verga, por favor! ¡Trollio, trollio, trollio! trollio Están es perdiendo, eh! ¡Ay, me voy contigo de stream! ¡Gáster! ¡Hay ¡No! ¡Es que saber ser el mejor gáster! ¡Perdón, perdón! Dale chorro. ¡Qué seco! ¡No mames lo que le hicieron! ¿Eh? ¡Eh! Suerte y está ahí está, ahí está, es, está suerte. Es. ¿Qué ¿Qué es YouTuber? ¡Por empezamos, ya youtuber! Pues. Ah, ya empezamos, ah, ya empezamos, ya ya empezamos, a ver. Están cayendo, están cayendo de arriba, wey. <risa> ¡Tengan cuidado arriba. Están cayendo. Bestia. No mames, no puedo, yo, yo, yo no puedo ir adelante, sinceramente Tengo un escudo a la mitad, una espada de Fido 3 Cuidado sí. mucho con las estalactitas No hay no, estalactitas sí, no, no, no, está... no, ahorita por acá, por acá, por acá. No, <tose> no mames, no mames No mames Quédense no no, no, no, no. en el centro, todos en el centro Todos en un no, no, no, no, en el centro, chicos Hagan plataforma, hagan sí. plataforma, chicos Plataforma plataforma, plataforma Allá hay otro, eh. Hay otro, eh, eh, eh, los dobles, los dobles, primero los dobles. Le eché uno los dobles. cuidado, hay un murciélago gigante ahí al fondo, eh. No, no. Es no, no, no, no, no, cómo, cómo, cómo, cómo, cómo, dónde? cómo, murió cómo, cómo, cómo, murió cómo, ¿Dónde, güey? cómo, está cómo, cómo, cómo, cómo, cómo, ¡Ahí <Risa> Ay, no ya se va a hacer la otra! se a la otra! ¡Ahí bestia, se va! ¡Ahí ya se bestia! ¡Ogros, va! uno ogros otro muerto. ¡Ey! La nutre tuvo un hijo. no! nutre tuvo ya hijo.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 no, mames, no, no, Ojalá Hola, mamá, tu pija serpiente. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, Es sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, chiften ¡Chiften! ¡Chiften! ¡Chiften! ¡Chiften! ¡Chiften! ¡Chiften! ¡Chiften! ¡Chiften! ¡Chiften! chiften, sí, sí, sí, tranquilos sí, sí, sí, sí, sí, Chif Que al, al estilo de... Más vale aquí ocurrió que aquí murió, banda Rápido, rápido, rápido No Pará, quiero estar más es tiempo violento. aquí Cuidado con qui cuidado, cuidado con uh, qui Hay agujeros uh, en todos lados, uh, qué uh, pedo, güey uh, uh, uh, Nomás puedo no pensar no no de... Pensar... ¿no es un sacrificio para que no nos maten a nosotros Te mate? ¿qué hablas? <risa> te lo juro, lo vi en las reglas <risa> <risa> A la madre Espérense que tengo los nervios de punta bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, bestia, Con permiso, con permiso, muchas gracias Con permiso, con permiso Se agradece, se agradece, con sí, permiso, sí, gracias sí, Yo nomás vengo de visita, yo nomás vengo de visita Izquierda, derecha, ¿A -a adelante, atrás Arriba, abajo, lento, lento, ¿Lento? Arriba, abajo, lento, lento, ¿Lento? ¿Lento? dale por ese lado por ese lado por ese lado por ese lado ¡Un bicho! Uy, ¡La vida hermano! No, ¡La mierda! De... Sí! Sí, ¡El hombre, bicho! ¿Qué es esto, cabrón Moria? ¿O ¿Qué verga, güey? ¿Es eso? No me digas que son chapulines, güey. No me digas que son amigos? chapulines, güey. Un horno para cocinar. ¿Qué son, ¿Qué es eso, güey? José, no, no son chapulines. Chapulines es el que traigo aquí a un lado, güey. Por eso digo. Uh. No quiero que Currently, sea así. Highway, dile, pinche, uh. chapulín. Da, da, da. ¿Cómo sabes eso? ¿A quién le preguntaste? Eh, no, mierda, por... Ya me la sé, güey. ¿A quién le preguntaste? Es un registro de tu vida, güey, por estar ahí en el crew, güey. ¿A quién le preguntaste? ¿A tu novia? Güey, está te <ríe> pasa. <ríe> Bestia, güey, solo <ríe> veo que está muriendo. Bestia, se llora la birra del mono, se murió. Ve, ve, ve, toma de mi leche. Dilta murió. Hola, no se me escucha. Necesito dos empresarios que quieran eh, usar su agua de la manera, de la mejor manera No tengo, oh, manzana dorada, no mames hey, alguien tiene mesa de crafteo Alguien se robó la mía, una mesa de crafteo, por favor Dice E.O.N. está muy enojado y decepcionado Todos se han adelantado y no han seguido indicaciones Y pusieron en peligro a todos Por favor, sigan las indicaciones Busco dos empresarios que quieran Que quieren compartir su sigan agua conmigo e. On, ¡Hijos de puta! Ok, e. On. E. On. ok, ok e. Siguiente que mueras, puto no digas eso Ay, por favor, no digas eso, Murray, por, me eso por favor. ¡A la verga! ¡A la, de la mi verga la <risas> no, muere, muere, muere, muere, muere! ¡Vamos, vamos! ¡Ya muere, ya muere! ¡Vamos, vamos! muere, se muere! ¡Muere! No se queda! ¡Ayuda! No, no, mierda. Me queda. ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Dónde está Gamster? ¿Dónde está ¡Ayuda Gamster! ¡Ven! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Tengo manzana, tengo manzana. Mata mata aníchatelas, matalas, mata a sacar esto. Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, No ayuda, no, ayuda, no no ayuda. No, no, no, no, no, no. ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, No ayuda, ayuda, eh, no, ¡Go, es! ¡Caca, caca, caca,